este es el otro apartado que nos pedían en el foro, ¿vale? y yo aprovecho para deciros que nos alegra mucho que, que utilicéis el foro, nos preguntéis y os aconsejamos todo que lo uséis, ¿vale? que para nosotros es más fácil contestaros por ahí entonces, esta es el, el, la sucesión que nos preguntaban antes de nada, al final hemos acabado haciendo algo como en el apartado anterior, ¿vale? pero primero hay que hacer más transformaciones, por tanto vamos a ir por partes primero nos encontramos esto menos uno elevado a n, sumatorio desde 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n partido 4n por 2n más 1 cuando encontréis este denominador vale olvidar del menos 1 elevado a n por ahora que por, lo visto, por supuesto también tenemos que ver si es convergente y todo eso pero suponemos que ya lo hemos hecho y como bien sabemos es convergente por lo tanto cuando veamos este denominador de este tipo que veis aquí un producto eso, simple, eso significa que aquí vamos a poder simplificar vale que esta es, si queréis voy a ponerlo mejor vale sumatorio infinito de n igual a 1. Por un lado tengo esto, menos 1 elevado a n, y por otro lado tengo esto, por 1 partido 4n, 2n más 1. Son como dos cosas distintas, ¿verdad? porque es lo mismo, es la misma sucesión. Esto significa que esto lo voy a poder simplificar, lo voy a poder separar en fracciones siempre. ¿Cómo? De manera muy fácil. Lo vamos a hacer rápidamente, ¿vale? Ya tenemos varios vídeos subidos por ahí que lo hacemos, pero es una tontería, prácticamente. Porque simplemente tenemos este, esta fracción, 4n, 2n más 1, como nos lo dan de esta forma, ya la tenemos casi descompuesta, simplemente tenemos que poner un coeficiente partido el primer producto, el primer, multiplicando, más otra constante, son las que tenemos que adivinar, bueno, adivinar no, eh, despejar, 2n más 1. Porque nos lo dan, sí no lo dieran juntos, simplemente tenemos que separarlo y después hacer esto, es muy sencillo, ¿vale? Entonces, una pues vez llegado a ese punto, ¿qué hacemos? Multiplicamos el cruz, ¿vale? A por 2n más 1. No voy a ponerlo de abajo, pero sería multiplicar esto por esto, que es esto. Si queréis, lo pongo, ¿vale? x 2n más 1 más b multiplicamos el cruz 4n. <coughs> Seguimos. Y ahora terminamos, terminamos <coughs> perdón, de operar 2an más a más 4bn. Partido otra vez ¿Y ahora qué hacemos aquí? Pues identificamos coeficientes con la n y coeficiente sin n. Entonces, sacamos de ahí que 2A más 4B es igual, aquí tiene n pues aquí tiene que haber un coeficiente con n, con, con n. como no lo hay, pues lo igualamos a 0 y el coeficiente independiente A igual al coeficiente independiente que lo tenemos aquí 1, entonces ya tenemos que A es 1 hallamos el valor de B sería 2 más 4B igual a 0 B igual a menos 1 medio y ya tenemos el valor de B ya tenemos esos dos. Entonces aquí sustituimos el valor de a y b y podemos separar esta fracción en fracciones simples. Por sería, escribo esto otra vez, ¿vale? Sumatorio infinito de n igual a 1 de menos 1 elevado a n, y ahora todo eso, ¿vale? Multiplicado. A valía 1. 1 partido 4n. Y la b valía menos 1 medio. Por tanto, menos 1 medio de 2n. Más 1 ¿Veis? Simplemente puedo el menos 1 medio Que es la B Y esto lo he dejado igual que estaba Esto lo podemos transformar un poco Porque podemos decir que es Sumatorio desde infinito De N igual a 1 Vamos a hacer multiplicar El menos 1 por cada miembro Y vamos a sacar estas constantes Para que nos sea más fácil Entonces será eh, Lo pongo Menos 1 elevado a N Partido 4 n por un lado, pero ese un cuarto lo puedo sacar fuera, porque es una constante, y me simplifica la vida. Por tanto, nosotros lo sacamos fuera. Menos, cuidado con este menos, menos otro sumatorio, ¿vale? Son propiedades de los sumatorios. Sumatorio de, de n igual a 1 hasta infinito. Lo mismo, en un medio, lo vamos a sacar fuera aquí, ¿vale? Entonces, menos un medio y dejo lo dentro. 1 partido. 2n más 1, perdón. Cuidado aquí que se nos olvida multiplicar por menos 1, ¿vale? Menos 1 elevado a n. Entonces, ya hemos llegado a esta expresión. De aquí. Que bueno, sigue siendo rara, todavía no tenemos que pelear con ella, pero bueno, ya hemos avanzado bastante. Voy a limpiar y vamos a hacer un procedimiento parecido al anterior. Bueno, entonces vamos a sumar esto, ¿vale? Y otra vez nos encontramos dos fórmulas de este tipo. Este de aquí, ¿vale?, que se corresponde, como si os fijáis, con el menos 1 elevado a n, aproximadamente, ahora vamos a hacer un poquito de cambio, y abajo n. Y sabemos que esa suma es logaritmo de x. ¿Vale? Va a ser un procedimiento muy parecido al anterior. Y otra vez tenemos la misma fórmula de antes que la que vamos a utilizar para esta. ¿Qué pasa? Que aquí tienes que tener cuidado. Porque esto sí es muy sencillo y da, y somos muy, muy rápido a la hora de calcularlo, pero hay que andarse con cuidado porque este sumatorio empieza en 1, pero nosotros conocemos la sumatoria de n igual a 0. Entonces aquí nos está faltando un término, ¿vale? Ahora veremos qué hacemos. Entonces, primero vamos a transformar esto para que se parezca a esto. Este ya conocemos cómo se transformaba. Si le damos la x igual a 1 entonces pongo aquí, para x igual a 1, obteníamos que esto se convertía en el sumatorio hasta el infinito de n igual a 0 de menos uno elevado a n partido... 2n más 1. Y eso es igual a la cotangente de 1. ¿Qué pasa? Que ya os digo, este es desde n igual a 0. Nosotros tenemos n igual a 1. Lo que vamos a hacer es sacar un término. Vemos cuando n vale 0 aquí y lo sacamos fuera. Entonces nos vamos a tener el sumatorio. Es de infinito desde n igual a 1. Sacamos cuando n vale 0. Vamos a poner esto así. 2 n más 1. Cuando n vale 0 es... Menos 1 elevado a 0, 1. Arriba. Partido 0 más 1. 1. 1 partido 1, 1. ¿Vale? Sería 1 más esto igual al arcotangente de 1. Y si queréis, esto lo pasamos para allá, ¿vale? Para tener el resultado. Y tenemos que el arcotangente de 1 menos 1. Y así tenemos el índice como nosotros queremos. Ahora vamos a por esta. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues la x vale entre 0 y 2. Si nos fijamos, vamos a probar con el 2, ¿vale? Que es el resultado sin más... Que parece interesante. Si probamos con el 2, aquí nos queda 2 menos 1, 1 elevado a n. Y ya esto se nos va. Vamos bien. Entonces, vamos a probar. Nos queda sumatorio hasta infinito de n igual a 1, menos 1 elevado a n más 1, partido N, entonces si X es igual a 2, aquí nos queda 1 elevado a N, pero 1 elevado a N sabemos que no lo podemos quitar en medio, o lo tanto fuera. Y diréis, uy hay un follón porque nosotros tenemos elevado a N y aquí hay elevado a N más 1. No pasa nada, porque por propiedad de la potencia esto es lo mismo que menos 1 elevado a N por menos 1. Y como esto he es una constante, lo podemos sacar fuera, menos. Y nos quitamos esto de aquí. Y ese resultado será igual, como antes hemos hecho, como la X vale 2, pues será el logaritmo de 2. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos lo mismo, pero en positivo, y aquí lo tenemos en negativo. Hay que tener cuidado ¿vale? con ese detalle. Por lo tanto, quitamos este menos de aquí, y nos lo llevamos aquí. Y ya sí que tenemos, para sustituir, las dos cosas. Por lo tanto, aquí ya conocemos lo que vale. Un cuarto por... Menos logaritmo de 2 menos un medio de arcotangente cotangente de 1. Recuerdo de la ejercicio anterior que era pi cuarto menos 1, por lo tanto, pi cuarto, menos 1. Y ya está, operamos, eh, juntamos, juntamos un poco la. operamos un poco para que quede mejor y hemos terminado el ejercicio. Como veis, parece complicado, pero ir paso a paso, sabéis los conceptos básicos. Y al final apenas tenemos que hacer operaciones muy complicadas, ¿verdad? Espero que más o menos lo hayan entendido y si no, no pasa nada. seguir preguntando en el foro y yo seguiré respondiendo todo lo que me falta. Nos vemos en el siguiente vídeo.